...en directo desde Murcia... ...centésimo, octagésimo, séptimo... ...día seguido de protestas... ...en contra del muro del AVE... ...el muro del Corredor del Mediterráneo... ...el paso del Corredor del Mediterráneo... ...por el centro de la ciudad... ...tercera protesta hoy en Murcia... ...esta mañana... ...por unas pensiones dignas... ...esta tarde... ...en contra de la ley Mordaza... Y ahora aquí en las vías, como cada noche, a este lado las gentes y al otro lado los agentes, también custodiando esa pasarela de la muerte, esa pasarela de los peligros. Ahora en Murcia tenemos el puente de los peligros y la pasarela de los peligros. Aquí seguimos 187 días seguidos. 187 días seguidos. Esta gente no se rinde. Murciana, una murciana, nunca se rinde. Fijaos aquí eh, el ánimo. Caudillo, que, y el ¡Que el caudillo! ¡Que solo te uno! ¡Es la que ¡Es la de huevo que no no no no la Dice que están cayendo agua-nieve Aquí no hay quien lo pare, llueve o truene Aquí estamos, Murcia, 187 días Para las manifestaciones Saludos, Jesús, Pilar. Saludos, Sergio. Sergio ahí de Costa Rica siempre. ¡Grande, Sergio! Ya meses, ¿eh? desde el 13 de octubre, Sergio, está ahí acompañándonos, nuestro murciano costarricense. ¡A cantar, vamos! Y toco el campo, conteras al balcón, soterramiento. Muros no, soterramiento. Muros no, soterramiento. Muros no, soterramiento. Muros no, soterramiento. Muros no, Muros no, Muros no, Muros no, Vamos, Pepe, a cantar, Pepe. Buena a tutón. Desde Murcia.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 Pepa, también, Antonio, Rosa, Conchi, Zapata, Conchi. El tren por fuera de Alcantarilla. José, saludos a todos, saludos a todas. Ni muros, ni pasarela. 187 días seguidos en Murcia de protestas. 187. ¿Dónde estabas tú hace... ...cinco días, hace 48, hace 93, hace 122, hace 187... ...saludos Conchi, así es, el tren por fuera de la cantarilla. Vaya un día, reventadísimo estoy... ...así que... ...hay que seguir luchando como sea, vamos... No, muros, no. Así es, me parece que ayer fue 100, Jesús, así es. también a vosotros porque deseaba que Murcia luchara y así está pasando los murcianos nunca se rinden había que demostrarlo había que mostrarlo, lo estamos demostrando lo estamos mostrando, ahora llega Inma, Inma, te estamos esperando Inma Isa Isa acaba de llegar Inma Salúdala. hola Inma Aquí estamos con un día que hemos hecho triplete con frío. Hoy hace mucho frío y agua nieve. ¡Ahí está! Te queremos. ¡Qué maja, ¡Qué ¡No, muros ¡No No muros ¡No No muros ¡No no, no. Parece que está cayendo agua nieve. No, no, no, no, no. no o nieve? No muros, no. No muros, no. Agua o nieve, no muros, no. No muros, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, muros, no. No, muros, no. ¿Eh? Si aquí no llueve es porque todos los días nos mojamos. No queremos muros. ¿Eh? Los hay en su casa y los hay que se mojan. Ahí está. Ahí está. Aquí nos mojamos. Claro que sí. Aquí está claro. No queremos muros, no hay miedo. ¿Eh? Hay gente en el, en el otro lado de Murcia que me dice que vendría pero que no quiere... ...represalias familiares... ...con gente pepera... ...otros que no quieren... ...represalias laborales... ...pero que como que hay... ...en el otro lado... ...gente... ...que en el momento que esto... ...se acepte socialmente... ...van a dar la cara... ...ojo... ...que como despierte... ...la mayoría silenciosa... ...Juan, hombre... ...venga, vamos... ...besazo... ...de Juan... ...y Ana en las vías... ...todos los días... ...besos en las vías... ...venga, Juan... ¡Vesico! ¡Vamos! ¡Venga ahí, compadre entusiasmo! ¡Vamos! ¡Mira ahí! está ahí tocando! ¡No, que estaba el perrico! ¡Hijo! ¿Cómo se llama! ¡Chimpa! ¡Chimpa! ¡Otro otro caringo! ¡Ahí vamos, Ana! ¡Canta! Abajo ahí Juan y Ana, dos luchadores. Está Huertanico. Regional. Se ha vendido a Rode Si eres de Galicia eres murcianico, si eres de Cataluña eres murcianico, todos somos murcianicos, murcianicas. Tienes dignidad eres de Murcia también. Saca al murciano y a la murciana que llevas dentro, vamos. ...una abrazada... ...desde Murcia... ...muy bueno a días, ¿eh? 187 ...ciento ochenta ...aquí... ...estamos descubriendo... ...que en Murcia que en España, en todo el territorio, en Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, en todas partes, siempre hay alguien que tiene un murcianico y una murcianica dentro, siempre, vamos a sacarlo, vamos a sacarla, a sacar a esa murcianica, vamos Sandra, saca la murcianica que llevas dentro. Bonaní, Sandra, Bonaní. fuerza también. también, Pero Cataluña. Somos todos. No queremos. Sergio, que dice que Murcia es parte de él. Y él de Costa Rica, ¿eh? Cuidado, fijaos. Visca Murcia. Visca Barcelona. Visca toda la gente digna. Visca la digna. ...la dignidad... ...hoy... ...tres manifestaciones en Murcia... ...por las pensiones... ...la concentración... ...contra la ley Mordaza... ...y en las vías... ...impresionante Murcia... ...Murcia se mueve... ...Murcia no se parte... ...comparte... ...comparte... ...porque Murcia se mueve... ...no se parte, comparte... ...aquí los viaquingos... ...grandes los viaquingos... Venga Bueno, pues esto Mira, Fijaos, fijaos aquí ¿eh? Esto es Murcia Estamos, ¿en qué clase de estado estamos? ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece aquí la presencia policial? 187 días Tremendo. De ¡Vamos! Hola de la Serna Hola Bernabé Pasó usted por las vías Por las vías yo no pasé Vio usted al alcalde Al alcalde yo lo vi Adiós de la Serna Adiós Bernabé de la Serna. Hola Bernabé Pasó usted por las vías Adiós usted al alcalde, al alcalde yo lo vi, adiós de la Serna, adiós ven a ver. 187 días así, 187 días luchando por la dignidad, que no hayan muros en Murcia, en España, 2018, muros en Europa. Hace 20, 30 años tiraron un muro en Alemania y aquí construyendo muros. acabado, Hoy inaugurando el pacto a Yo canto muy mal, decía, con voz muy fina, el saludito de los aquel. Hola de la Serna. ¡Hola, Bernabé por las vías por la vía yo pasé Dios usted al alcalde al alcalde yo lo vi adiós de la serna adiós venaber hola de la serna hola Bernabé, pasó usted por las vías por la vía yo pasé Dios usted al alcalde al alcalde no lo vi adiós de la serna adiós venaber hola de la serna hola Benavés. Pasó usted por la vía, por la vía no pasé. No usted al alcalde, al alcalde no lo vi. Pasó de la serna, pasó usted vale, la Hola de la serna, hola de la serna. Pasó usted por, por la vía, por la vía no pasé. No usted al alcalde, al alcalde no lo vi. Pasó usted la serna, pasó usted la cerna. Hola de la serna, hola de la serna. De pasó usted por la vía, por la vía no pasé al alcalde a al la no lo vi adiós de la cerna! adiós Bernabeu ¡Ay, qué grande bueno, ahora bocadillo días, no sé. días seguidos eh 187 días seguidos Hola de la Serna, que es el ministro de Fomento. Hola Bernabé, que es el delegado del Gobierno en Murcia. Hoy, como siempre también, bastante presencia policial. No sé si por la noche obrará. ...aquí el día menos pintado... ...te levantas por la mañana... ...y tienes el muro en la puerta... ...tienes el muro en la puerta. lo cree. a la... ...a la altura que estamos... ...y los vecinos pasan y dicen que eso que es... Enlace. la sed... ...sí... ...dice que es lo que han puesto ahí... ...los vecinos del barrio, del barrio... Te vengo a... ...y cómo reaccionan... ...cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Da igual le da lo mismo tú crees sí, es verdad es verdad te lo digo de verdad Con mis vecinos. Resistiré hasta el cielo y te voy a volver. La la sí. la. Cuando terminemos, empieza, empieza la por Resistiré. los años que le queden al PP, pues su traición le va a costar las elecciones. ¡Resistiré! ¡Resistiré! Espérate que no vaya Es que no me la sé saber. Y el voto tampoco! Quiero con el tiempo recordar, con el mundo a esta plataforma, que nunca se ha dejado pisar. Y aunque se atrase el soterramiento No pararemos a que algún seguro sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los años que le quedan al bebé. Y aunque estaciones no acostan las elecciones Resistiré, resistiré, resistiré. Quiero con el tiempo recordar con el rumbo de esta plataforma Que nunca se ha dejado pisar Resistiré junto con mis vecinas No cortaré hasta que no pare ningún tren aunque que se hará el soterramiento no pararemos, no se sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los años que le quedan al bebé, que se le va a arruinaremos, las elecciones. Yo no sé cómo aguantan tanto en tantas horas. Y de Y aquí la tengo... Como va a... Rafa, Marla, Charlotte. Los los hombros... El furco. ¡Ay, mira cómo pesa eso! Lo único que nos mata es la dignidad. <ríe> Desde luego... Pero... Pero... No. No. Como la canción... Vale. han dicho 20.000, pero porque pues han querido dejar de contar, porque, sí, claro, porque claro. Es, es difícil, ¿no es lo mismo? Calcular, calcular la gente en la, en la Gran Vía sí. que sí, calcular la, la calle, gente por el medio de la calle Correo, todo eso. Sí, claro. no, es, no es fácil. Sí. Pero así histórico. Sí, sí, sí. Otra más. Esta mañana. Esta mañana, Esta ¿eh? La gente empieza ya a rebotarse. Sí. sí, sí. sí. sí. Es histórico, perfecto. ¿eh? Entonces, o sea, están habiendo en pocos meses la manifestación del soterramiento de No Muros el 3 de septiembre. La, la, de, la, de mujer, la, de la, la de la mujer, mujer ha sido, bueno, ha sido fue espectacular. Y, ¿Y de las pensiones también. ¿eh? Espectacular. Murcia, ¿cómo se mueve? Saludos. Phoebe, saludos. Aquí nos manda mucha gente ánimos. Eh, es, es necesario, ¿eh? todos estos ánimos, estos mensajes. Es importante que, que tú, allá donde estés, compartas, que te conviertas en un embajador, una embajadora de esta protesta murciana. Queremos embajadores y embajadoras. si eres de Galicia, de Extremadura, de... Cataluña, del País Vasco, La Rioja, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Andalucía, de Madrid, Canarias, Baleares, Ceuta-Melilla, de donde seas, de otros países también. Conviértete en embajador, embajadora, de que Murcia no se parte, de que la dignidad puede contra los muros, de que la dignidad parte en muros y comparte, comparte en tus redes sociales. ...que la gente de Murcia está luchando... ...que todos somos Murcia... ...todos somos Murcia... ...igual que un día... ...todos dijimos nunca más... ...un día dijimos nunca más... ...así que, a quitarnos un poquito de vergüenza... ...para luchar contra tantos sinvergüenza... Y a, ...y a mostrar, a demostrar que... ...podemos decir claro... ...que la gente sí que lucha... ...la gente no está en su casa acomodada... ...la gente lucha... ...aquí habrá quien diga hoy pues... ...yo veo a pocos murcianos hoy aquí... ...mira esta mañana... ...la gente estaba en la manifestación... ...a favor de expresiones dignas... ...muchísima gente... ...muchísima gente... ...hoy... ...también una concentración contra la ley Mordaza... ...ahora, por la noche... ...187 días seguidos de protesta... ...esto es impresionante... ...Murcia se mueve... ...Murcia no se parte... ...Murcia se comparte... ...saludos Fuen Santa... ...que te incorporas ahora... ...hay que compartir, ¿eh? ...hay que compartir... ...hay que demostrar que la gente somos los medios... ...no esperemos que los medios hagan algo que nosotros no hacemos... escribirnos alguna carta desde, desde otros lugares en, en facebook en, y luego compartirlo en twitter por bueno, el mismo facebook está la página de decir lo ¿sí? pero también está la página de sobre todo la página de, de todo esto ¿no? de que, de la plataforma el tren yo por arriba el tren por abajo ahí podéis compartir pero si no buscando en facebook murcia sin muros también la página de la acampada, de la asamblea Murcia sin Muros, es decir, hay muchísimos lugares para dar a conocer una carta de apoyo a la gente. Y lo podéis hacer. Y es muy bonito luego poderlo leer, poderlo compartir aquí y dar muchísima fuerza a toda esta gente que lleva tantísimos días luchando. ¿Verdad, Loli? Que estaría bonito poder leer aquí cartas de gente de otros lugares. Le digo a Loli porque es una de las que veo que está la conectada y viene aquí a las vías. Pero seguro que igualmente, se pregunto a Isma, Polichoque, Nuria, cualquiera, pues estarían encantadas de que aquí. ...se pudiera leer, se pudiera leer mensajes de apoyo... ...porque los políticos corruptos quieren hacernos creer... ...que esto fuera no se sabe, que si se sabe no les importa... ...y que si les importa pues hacen poco caso, y eso no es así... ...vamos a demostrarle que esto sí se sabe, mira desde Córdoba... ...ojo, de Argentina, ¿eh? no de la Córdoba española, de Argentina... ...que bueno, si un día habláramos... ...de Argentina, un país con tanta buena gente... ...tantos recursos... ...y cómo se encuentra... ...la inflación que tiene... ...tiene una inflación argentina... ...que eso es insoportable... Eso es, ...eso es insoportable... ...y aquí tendríamos que hablar más... ...más también en España... ...de... ...esos otros países... ...hermanos que... ...lo están pasando también... ...bastante mal... La malnutrición infantil que hay en algunas zonas de Argentina también. El Aquí tenemos. Chao. Aquí. Están dos generaciones luchando, para, para, para, Carmen para, para, para, para. y Mónica, para, para, para, para. Claudia, Claudia, vente por aquí, ven por aquí, a ver, Claudia, te veo un poquito triste. La pasarela te ha, te ha puesto un poco de triste. Y es que también me he caído. Ah, te has caído también además... Ya, ya me extrañaba a mí que digo yo, antes iba a pasar más, más cositas porque caído, cada día es muy fuerte. Me he caído con una piedra de la pasadera. ¿Cómo? Que, o sea, que, que cuando, los constructores cuando lo estaban haciendo... Entonces se ha caído ahí una piedra y me he tropezado. ¿Sí? Yo me extrañaba a mí que con la alegría que siempre trae te veía un poquito capizbaja. Oh, va, ¿eh? o sea que al final era incluso por la pasarela. Sí. Y ya está causando daño. Sí. Madre mía. Claudia es una de las luchadoras, ¿eh? Claudia. Y aquí su familia: sí. Rafaela, la tía, Fina, sí. la abuela, Ángel, la madre, Enrique, ¿Enrique? Enrique, su padre, Enrique, su padre, Lola. ¿eh? Tu tía Lola. No, José. ¿Tu tía? Mi tita Loli. Ah, Loli, ¿sabes? no Lola. Loli, ah Loli, bueno. Loli, Loli, Loli. Sí, sí, una gente luchadora, ¿eh? que viene aquí todas las noches. Eh. Una buena porque hay muchos exámenes. Ah, madre mía, ¿qué curso estás haciendo? Quinto. Quinto. Y hay muchos exámenes. Qué barbaridad. Eh, estás cursando quinto y que te digan que hay muchos exámenes. Tremendo. Y muchos deberes. Tenemos la espalda destrozada. ¿Tiene la espalda destrozada. ¿Y eso por qué? Cuéntalo. La por, gente no lo por sabe. Mano mucho de, porque ahora con los de Quinto ya no nos dejan mucho llevar mochila de, de arrastrar. ¿Ah, no? De atrás. ¿Y eso? Pues, pues entonces tenemos que llevar mochila de espalda. Y tiene que ir cargada de, de libros. Sí. Pero era una luchadora, era una luchadora, Claudia. Hoy aquí la tenemos pasando un poquito frío, ¿eh? Te veo que te has pasando un poquito frío, Claudia. No. anda que no, no, no, no. Este Está volviendo un poquito el invierno todavía, todavía queda, Claudia. Pues Claudia es una de las primeras personas que cuando yo vine aquí al principio a retransmitir... Me saludaba, ¿eh? no me miraba mal, me saludaba y me decía, te, te ayudo, te ayudo, y me ayudaba con, con el micrófono, con las luces. Cuando, fue, cuando te ayudaba fue la primera vez que tú me dijiste, ¿Te sujeta esto. ¿Verdad? Sí, sí, eh y te, pero te ofrecía voluntaria siempre. ¿eh? Aquí te dice un cielo de niña, te está diciendo Loli. Un cielo de niña, sí, sí, es ya... Ya quisiera mucha gente, mucha gente de más edad, y además hablar tan claro que muchas veces también agarra el micrófono cuando ella considera que tiene que hacer alguna declaración y nos explica muy bien las cosas. Que eres de las primeras las vías. Te está diciendo Sergio de Costa Rica, que se conectó el 13 de octubre, el primer día, y dice que eres de las primeras las vías. De los primeros días ya estaba aquí. Sí. Sí, sí. Claudia, no estamos empezando el colegio y ¿Eh? nos dado muchos deberes. Al principio, claro, comenzaba el colegio y luego ya vinieron los deberes, los exámenes. Si es que hasta, hasta el colegio hace que, que, que la gente no pueda luchar, pero ella viene, ella viene. Pues resistiremos, Claudia, Sí. resistiremos. Aquí continúan los viaquingos. Hay que recordar, ¿eh? llevamos 187 días, ¿eh? 187 días en las vías. 187 días. Porque no queremos muro. Y están construyendo ya la pasarela. El muro está muy avanzado. ...parte del muro cayó el 3 de octubre... ...si no, probablemente esto ya estaría cerrado... <risa> ...buenas, buenas, buenas Mónica... ...¿Quieres mandar un par de mensajes? ...vamos contigo... ...vamos a saludar aquí, ahora vamos contigo... ...vamos a saludar a Alexia... ...Mónica... ¿Y Lu ¿Y José? Marcos. ¿Cómo? Marco. Ven, Marco. Yo sabía, el otro día llamé Marco a otro. Digo yo, espérate, a, a, a Paco. Digo yo, lo Marco. Aquí dos luchadoras también, ¿eh? Alexia y Mónica. Esta mañana puede ser que estuviera también Mónica por ahí. ¿La he okay. visto yo antes o por la tarde? No, esta mañana, por la tarde estaba. Por la, por, la, por, la, por, por la tarde, ¿verdad? Ahí, sí, sí. ¿Eh? una familia luchadora sois eh? sí. Sí, sí, Marco. tranquilamente pero sí apoyamos no, la causa se puede luchar con tranquilidad con con, con paz así tiene que con ser con dignidad italiano italiano claro su hija habla italiano no, no. eh sí, Marco ¿De, de qué lugar ¿De, de Italia eres de Roma de, de Roma Llenoria, eh, sí, sí. Eh, de Ilu, de Suiza Ilu. Eh, y la nieta Alecia sí. y Mónica. Sí, sí. Aquí luchando otra la familia. Bueno, Marco. Seguimos, nos Gracias. vemos en las vías. ¿Estamos aquí? Ahí está, ahí está. Estamos aquí. Gracias, Marco. Bueno, aquí siguen los viaquinos cantando. Ahora vamos contigo O llueve en las vías. Cantamos por no llorar. Ahí está. Cantamos por no llorar. Por no Porque llorar. esa pasarela es no lo peor. No. Yo hago así y se me va a mirar para otro lado. ¿eh? No puedo, no puedo. Es mirarla. Da rabia. ¿eh? Los llantos que llevan ya esa pasarela. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver. A ver, si me acuerdo, José María. Juan. Juan, Hoy... Juan. Espera, espera, espera. Me encanta la luz. Venga, venga, vamos a, a poner un poquito menos de luz. Pero vamos a que nos hable Juan. A ver. A ver Juan dice que quiere decir unas palabras. Sí, a A, a dos personas allegadas a los murcianos. Una... ...al señor Teodoro, ministro, eh, diputado por Murcia... ...a ese señor... ...que no sé la profesión que tiene... ...lo que ha trabajado, si trabaja... ...si ha trabajado en su vida... ...no sé lo que es... ...pero desde luego se califica solo... ...al llamar sin vergüenza... ...a los que votan a partido público, o sea, al socialista... ciudadano, Podemos... ...y a ellos mismos que son las personas que les votan y les mantienen, llamar sinvergüenza a los que votan a otros tres partidos es calificarse el solo. Ya digo que no sé si tiene dos dedos de frente, si tiene cultura, si ha trabajado en su vida o qué, pero desde luego sinvergüenza a los que votamos a los otros partidos no. Los que votan al suyo es posible, porque le estén robando, nos estén mangando, nos estén apiolando con la policía en las vías. Demuestra la vergüenza que tienen los que votan al Partido Popular y los que lo representan como usted. Como verá, yo no le insulto, se califica a usted solo. Gracias. Ahora al señor excelentísimo gobernador civil, para que lo quiera entender. Eh, este señor miente, y cuando digo miente no le estoy diciendo nada que no sea correcto, porque creo que seguimos en alerta terrorista, cuatro. ¿Por qué no llevan los subfusiles de asalto los policías ahora? ¿Por qué solo lo llevaron dos horas y media? Y usted dice la verdad luego cuando salen los medios de comunicación... ...que son los de ustedes. Yo creo que está usted mintiendo. Y digo bien, miente. Haga usted el favor de no mentir más. Cuando lleven los subfusiles, que los lleven todo el día... ...porque ahora mismo, si atentan los terroristas, estamos en bolas. Haga usted el favor de no mentir más, venir aquí... ...y ver los lo terroristas que somos... ...muchas gracias señor Bernabé... ...bueno Juan... ...yo yo creo que... ...votantes... ...buena gente, mala gente... ...lo hay para todos los partidos... Ah, ¿no? ...y que la gente buena, la gente mala... ...yo creo que la hay en todas partes, en todos los partidos, en todos... ...votantes... ...quien insulta a los, a los votantes de otro partido... ...como tú dices, se retrata a sí mismo... ...habla más de sí... ...que de los demás... Hey. Aquí seguimos. 187 días seguidos. 187. Esto ya. La... 187 martes seguidos. Ya vamos. Mira la, la, la vista que tiene eso tan chula, eh. Recuerda vale. vale, a los de la nazi, de verdad, eh. El otro día el, el, el ayer, antes de ayer, cuando pasó un tren y con la imagen esa parecía un gueto, pero total. hasta que, hasta que no llegaba a 50 metros de aquí de la vía. Ajá. Tú no ves la pasarela, tú quédate cuando vengas para acá, que hasta que no llegas por lo menos a Moto 5, tú no la ves, está, está, está torcida para allá, está escondida, están los árboles y no se ve prácticamente. Sí, se ve perfectamente desde los barrios del sur, sí, sí, sí, pero ahí, no se ve no en el norte. Suya, claro. ¿Eh? No se ve nada. No, no, pero escúchame, si tú te vas para allá tampoco la ves. ¿Sí? Mira, tira, tira para allá. Tío, ah, bueno, tira, hasta, tira para... hasta la esquina, no, claro. No la ves, no la ves, está en un sitio, está, es que y encima de una sequía. Porque okay, ya una vez que iban a poner aquí, daba igual que pusieran el plano inclinado y la pusieran por aquí, pero no tienen que la vean, o fijo, la vergüenza. Pues aquí tenemos a los vecinos hablando claro. A los vecinos hablando claro. Hoy hemos venido más, más confiados, Joaquín. Sí. Hemos venido más confiados, sin gorro, y hace frío, sí, frío. Eh, ya hace el Es engañoso, un día eso es engañoso. Yo me he, pelado, me he pelado hoy y tengo que... Sí. Empieza me... a llover, empieza a llover. A chispear, esto no pasa nada. Esta época te despistas y pillas un fregamiento para rápido. Bueno, esto... Pero aquí vamos aguantando. Sí. Estamos vamos a venir en bañadorito para problema la, la gente se anima. Una pala... No, pero por aquí, por aquí. Por aquí. esto... ¿Eh? ¿Conserva la que está con, con la capucha? tiene frío? ¿Pero A ver, aquí llevamos 187 días aguantando. No, sí, un poco No, bueno Lo que tú quieras Lo que tú quieras, que tú quieras. Ay. Hace frío, ¿eh? Sí, eso es lo que Ahora he visto en la cara de tu hija Se nota ya, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo. Hola Pepi, soy Mari, no puedo ir, sabes que estoy con catarro. Madre mía. Y además hoy, insisto, ha habido tres marchas, o sea, una concentración y una manifestación inmensa por la mañana. 30 años de lucha, 6 años de reunirse en las vías todos los martes, 187 días seguidos de protestas en la calle, aquí en las vías, para que manden a la policía a proteger unas obras de vergüenza, de migrantes aberrantes. Ahora está comenzando a chispear. Sí, está chispeando, está chispeando. Pero aquí hemos estado con días de lluvia, hemos estado aguantando y aguantando, así que resistiremos. ¿La pendiente así, no? Pero como es muy, ancha. ¿Los carteles? han quitado los carteles que habían ahí el único que no se hayan atrevido a quitar es la plaza de desodoramiento. fijaos que aquí no han dejado el muro limpio para poner nuevos carteles pero esto lo ha quitado la persona de la tienda u otra gente no lo sabemos todavía pero si lo tenía puesto ahí mucho tiempo pero hay que verlo porque son detalles son detalles. Aquí antes había unos carteles y ahora está la pared limpia. No creo que la mujer lo haya quitado, la verdad. No, no, yo... No, no, pero eso hay que verlo, ¿eh? Porque no deja de ser no deja de ser un modo de expresión del pueblo y que lo están coartando. Bueno, pues... Fijaos, aquí estaban... Sí, sí, lo ve, ¿Lo ves? Lo han quitado. No sé Por este lado, no sé si habían carteles. Creo que también en esta pared había. Solamente ha quedado el cartel de la plaza de exterramiento. Bueno. ¿Llueve, eh? Hijo? Sí, sí, está lloviendo Jesúsico. Está lloviendo Está chispeando A ver Hace bastante bastante frío Bueno, nos, nos vamos a nos, nos vamos a despedir ¿Vale? 187 días seguidos de protestas en Murcia, 187, están construyendo un muro, están construyendo la pasarela para el muro, la construyen por la noche, a cualquier hora, Murcia resiste, Murcia aguanta, Murcianícol, Vizca, la madre... <ríe> Ahora, ahora sí puedo leer vuestros comentarios, todo lo que me queráis decir, preguntar ahora. Podéis de, decirlo. <coughs> Incluso todas las la, la barbaridades que queráis. Aquí hay, hay libertad de expresión. Siempre y cuando, o sea, con respeto, ¿eh? porque también luego... Eh, hay unas normas que cumplir... También en, en Periscope, ¿no? Vamos, nada que sea respetar. Nada que sea respetar. <coughs> pues... 187 días. Aquí... Se juntan personas, se juntan personas de, tanto de los barrios afectados directamente como de otras zonas de Murcia. Se juntan personas con diferentes creencias religiosas, con diferentes ideologías políticas. Un ejemplo de ello fue el paradigma, hasta luego, fue el, la Nochebuena, que Jesús el cura, eh, Joaquín el cura, Joaquín Sánchez, el portavoz de la plataforma. ...de afectados por la hipoteca ofició una misa de gallo... ...a la que asistieron, asistimos... ...cientos de personas... ...católicas, cristianas, ateas, agnósticas... ...pero todas juntas aquí en un mismo punto... ...apoyando, solidarizándose... ...acompañándose, ¿no?... ...podemos... O ...se nos pueden robar el, el dinero... ...pueden robar los derechos... ...lo que no nos pueden quitar es la dignidad... Lo que no debemos procurar, o sea, lo que debemos procurar, debemos procurar que no nos quiten la atención. Que le prestemos atención a ellos, a los corruptos, en lugar de prestarle atención a la gente. En lugar de, en lugar de prestarle atención a la gente. Escucharnos. En lugar de escuchar tanto a los corruptos, a sus voceros, escuchar a la gente, escuchar al pueblo... Tú haz cuentas y durante el día cuánta atención dedicas a quien realmente lo merece. ¿Cuánta atención dedicas a quien realmente lo merece? ¿Cuánta? Aquí hay familias que ahora se ven y se escuchan más de lo que hacían antes de venir a las vías. Pasan más tiempo juntas, se escuchan más, se acompañan más, se dan más atención. Hay muchas familias aquí que lo pueden corroborar. Nos robaron no solamente el dinero, nos robaron la atención, nos robaron la escucha, nos robaron la compañía. Sentirse acompañado. nos hicieron sentirnos solos, que estábamos solos en una lucha por la dignidad. Y aquí, quienes venimos a las vías, hemos aprendido que no lo sabía ya. Que eso la dignidad y la solidaridad la atención y la escucha no se la vamos a dar a quien no lo merece no se la vamos a dar a quien no lo merece dice Eva que estoy cansado agotadísimo cansado es poco pero esto es como quien hace una, un, una maratón quien hace una maratón... ...saludos a la gente de Gran Canaria... ...que están apoyando... ...conviértete, conviértete en embajador embajadora... ...de Murcia en Gran Canaria... ...que mañana, que mañana... ...venga y nos saluden, gente de Gran Canaria... ...aquí tenemos a Miguel, al muchacho... ...que te tengo que preguntar de qué parte de Canarias es... ...que también tenemos aquí público de Canarias, ¿eh? ...Miguel, el muchacho, estaba retransmitiendo... ...el otro día, cómo estaba... ...poniendo la pasarela... ...fue un momento... ...terrible y estaba él aquí... ...por la noche... ...retransmitiendo... ...acompañado también de más personas... ...y al principio decía él... ...decía él, estaba en Facebook Live... ...y decía... ...hasta ahora solamente se están conectando gente de Canarias... No, también esa ahorita menos ayudaba algo ¿no?... ...pero claro, su entorno es de... ...es de Canarias ¿eh? ...así que... ...también mañana... ...le comentaré... ...a Miguel... ...que... ...gente de Gran Canaria... ...estaba aquí enviando su apoyo... ...pues sí, lo que decíamos... ...no dejes entrar... A, la ...a tu casa... ...al comedor de tu casa... ...al salón de tu casa... ...por el televisor... ...a personas que no dejarías entrar por la puerta de tu casa... ...hay que hacer eso... ...vale... ...hay que hacer eso... ...Mari, gracias, sí... ...vamos a intentar descansar... ...pero es que ma mañana más... Mañana más. Y luego que a ver, que uno, aquí parece ...parece que cuando no estamos aquí estamos descansando, claro. Aquí quien no trabaja estudia, quien no estudia tiene también sus tareas de casa, quien no trabaja tiene también sus tareas de casa, quien trabaja las tiene, quien estudia también. Uf, esto es que es, es, es tremendo. El otro día, hablando con, un, con una persona, me decía: Madre mía, cómo tengo cómo tengo mi casa. Y digo, pues antes que la, que la mía también, o sea, es que no pues, se puede estar a todo. O, o te quitas de sueño, o te quitas de que tu casa esté en condiciones, o, que, o te quitas de que tu, tu salud esté en condiciones, o que un poco de todo vaya peor. Pero esto es muy difícil, eh. estar aquí es muy difícil, hay que estar, hay que estar, pero es muy difícil. Eva dice, imagínate yo, Eva ahí sacándose unas oposiciones, estudiando. Bueno, estamos viendo ya que la policía está abandonando eh, el paso a nivel, está abriendo al, al tráfico. Ahora que no sabemos si luego regresará, eso no lo sabemos. Cecilio, descansar, gracias desde Argentina, saber de tus de tu luchas y su fuerza. No, pues saludos a, a ti, te espero por aquí. Si hay alguna, si hay no, las luchas que haya en Argentina también me lo podéis decir. No puedo estar a todo, yo saludos también a... ...a la gente de Argentina que conozco... ...Daniela... ...Ángeles... ...incluso a una persona que hace tiempo que no sé de ella... ...Cecilia, también... ¿Eh? ...de Argentina... ...por cierto, antes... ...antes, en la anterior conexión en Perisco ...en la manifestación... Eh, ...en la concentración... ...en la concentración a favor de la... ...libertad de expresión y en contra de la ley Mordaza en España puse una canción de 100 dólares. 100 dólares, entonces lo digo a la persona que estaba hablando de Argentina, desde Córdoba, creo que dijo que era. Un grupo que a mí me recuerda bastante a Andrés Calamaro. O sea, tú lo escuchas y lo primero parece que es Andrés Calamaro. A ver, que puede gustarte o no, ¿no? no significa que a todo argentino le guste a Andrés Calamaro. Claro, que yo lo escucho, ¿no? A Andrelo. Pues nos vamos a despedir, ¿vale? Sí, Eva, ¿eh? Eva es la, la prima, de una prima de, de cantante de 100 Dolores. Es que yo, cuando me senté en el coche que me daba Noelia, su prima, y puso la canción, digo, esto es Andrés Calamaro, digo, no, no puede ser, una canción que no, que no conozco. ¿Qué es, no? Y, y era un grupo de aquí del barrio. Del barrio y además, hijos de gente muy relevante en esta lucha que ya lleva tres décadas, ¿eh? dice que lleva tres décadas, hijo de Enrique hijo de Enrique y tenemos que un día también conocerle bueno, vamos a despedirnos con con la imagen aquí la policía sufriendo también el paso a nivel bueno, mañana más Com Murcia no se parte comparte Murcia no se parte Eva, Nuria, Mari Loli, Inma, Sergio Eva Polichoque Isabel José Luis bueno, tantísimas personas y, y los que veis esto los que veis esto en repetición un fuerte abrazo y bueno, todos los corazones, la gente luego lo agradece muchísimo, que ve la, ve la emisión y, y los corazones llegan al corazón. Con esa frase nos despedimos. Fin de más, una abrazada a Dutton desde Murcia. Los corazones llegan al corazón. Hasta mañana.